La elección presidencial de Colombia se va a celebrar el 29 de mayo de este año. El pasado domingo hubo elecciones legislativas y las primarias de los partidos o frentes en las que el pacto histórico, la coalición de izquierda, se colocó como una de las fuerzas mayoritarias del Senado. Gustavo Petro, del pacto histórico, se impuso con contundencia en las primarias de las coaliciones. Segunda quedó Francia, Márquez, Mina, a quien estuvimos entrevistando hace eh, poco tiempo aquí en el Infoclaxo. Eh, realmente fue una jornada muy, pero muy importante y realmente es un placer hablar con Carolina Jiménez Martín, integrante del Comité de de Claxo por la región de colombia ecuador y venezuela y con consuelo Humada, profesora de la facultad de ciencias sociales y humanas de la universidad externado de colombia miembro de la asociación eh, colombiana de economía crítica y fue candidata el domingo pasado a senadora por el pacto histórico eh, carolina consuelo bienvenidas al infoclaxo y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en vivo hola gustavo hola consuelo buenas tardes hola. en principio eh, Consuelo, eh, sería interesante poder tener un panorama de qué es lo que se vio el domingo y cuál es la importancia de los resultados electorales del pasado domingo en Colombia. Bueno, mira, eh, el resultado es realmente importante eh, porque muestra una perspectiva muy positiva para eh, los sectores alternativos en Colombia. El, fue, hubo mayoría en, en, la consulta, en, la, en la consulta presidencial con Gustavo Petro, una muy buena votación también de Francia Márquez en segundo lugar. Eh, hubo mayoría en el Senado y mayoría en la Cámara. Sin embargo, en el Senado estamos todavía peleando porque hubo un fraude escandaloso. Ya está bien documentado y, y se habla de poder, que pueden entrar unas tres curules más. Lo, lo cual nos muestra una cosa que es muy importante, si esto es ahora en las parlamentarias, ¿qué esperamos para las presidenciales? Aparte de muchos otros riesgos que se han venido presentando en todo el país, entonces tenemos la oportunidad, no está ya dado, y algunas personas piensan que ya eso es el trunfo y se, tal vez bajan un poco los, los brazos el, el entusiasmo sí está, pero hay que trabajar muy duro sobre todo en la denuncia de este gobierno que está dispuesto a todo por aferrarse al poder hay que concretar unas alianzas, porque indudablemente solamente el pacto histórico no puede, y es eh, muy necesario obtener el triunfo el 29 de mayo, es decir, en lo que nosotros llamamos aquí la primera vuelta, porque una segunda vuelta sería fatal, o sea, muy difícil, ahí se alían todos y es, es un riesgo muy grande. Entonces, a diferencia de lo que pasó hace, dos, perdón, hace cuatro años, eh, Gustavo Petro sale ganador absoluto, hace cuatro años siempre fue segundo, ¿sí? Entonces el resultado, pues claro, quedó de segundo, muy buena votación, pero quedó de segundo, con todo el fraude, ¿no? Hay que contar con el fraude, pero el, el fraude ahora fue escandaloso, realmente. En ese. En ese camino digo, tan complejo, lo que vemos es que evidentemente, como vemos eh, en muchas partes de Latinoamérica, que los sectores conservadores evidentemente no entregan con facilidad cuando ven que están perdiendo el poder y los espacios de confort que mantenían hasta ahora. Carolina, eh, frente a este panorama que nos cuenta Consuelo, digo, ¿cómo proyectas el próximo 29 de, de mayo? Digo? Porque parece un panorama no muy complejo en el cual los sectores conservadores siguen trabajando para no perder los espacios de poder. Sí, yo creo que hay varios elementos eh, también un poco en perspectiva de lo que ha señalado eh, Consuelo. Yo creo que el escenario electoral que vivimos el pasado eh, domingo eh, indicó varios asuntos. Hay un primer asunto en efecto y es que en todo caso eh, es una elección que favoreció bastante a las fuerzas alternativas articuladas eh, en el pacto histórico, pero incluso otra fuerza política que aunque no logra tener el umbral, aunque justamente por el fraude que está señalando eh, Consuelo hoy está en el reconteo, porque sí fue el cuarto candidato al Senado más votado, eh, lo que nos da un margen como interesante eh, y de márgenes eventuales de, de gobernabilidad en un eventual gobierno de, de Petro, es decir, con unas posibilidades de juntar y generar condiciones eh, de gobernabilidad. Eh, es interesante, en todo caso, la pérdida que tiene el Centro Democrático, que es la fuerza política liderada por Álvaro Uribe, es decir, fue una pérdida sensible, tanto en Senado como Cámara, eh, perdieron una representación importante, eh, lo cual también eh, empieza a indicar algunos asuntos, y, y eso nos sitúa en el escenario eh, presidencial, que como lo ha señalado, por un lado está la perspectiva del fraude, pero creo que es importante indicar que son unas eh, fuerzas eh, reaccionarias bueno y del bloque dominante que están muy fracturadas y eso es interesante también. Es decir, no hay una FICO, el candidato que queda y que el uribismo parece que va a avalar con el anuncio que hace de su candidatura, de su retiro, de candidatura de Oscar Iván Siluaga, que era el candidato justo del Centro eh, Democrático. Creo yo, no sé, Consuelo, qué valoración tiene, no logra en todo caso articular a todas las fuerzas políticas del bloque en el poder y eso da un margen interesante ahí eh, de análisis, es decir, yo creo que hoy estamos en un contexto diferente hace cuatro años eh, donde había un mayor margen de articulación entre estas fuerzas políticas dominantes. Hoy hay unas fisuras importantes y unas fracturas importantes entre ellos que eh, les quita un, eh, una posibilidad, digamos, más sólida y en un contexto donde las fuerzas progresistas, en un contexto de movilización social, donde hay un agotamiento de la sociedad frente a esos proyectos políticos que en efecto no generan condiciones efectivas, en un escenario latinoamericano que también muestra la posibilidad de que sean otros gobiernos, eh, eh, en ese sentido yo eh, comparto con Consuelo que es importante un triunfo en la primera vuelta, eh, pero creo que hay unas condiciones muy favorables que, eh, que permiten, digamos, que podamos ser optimistas frente a un evento del triunfo de Gustavo Petro. Eh, en ese sentido, y Consuelo, sabemos que estás haciendo un gran esfuerzo para poder estar dos minutos más aquí porque sabemos que tenés una ocupación y antes de despedirte, no porque queramos, sino porque sabemos que tenés otra ocupación, Consuelo, ¿cuáles son los grandes ejes que quedaron marcados después de esas monumentales manifestaciones del año pasado en las calles colombianas? Y la... Los sectores políticos, ¿están escuchando esos reclamos, esos pedidos? Mira, eh, sí, el, el gran reto es transformar esa fuerte movilización social, ese estallido social, ese descontento social que se vivió, pues el año pasado fundamentalmente, pero desde el comienzo del gobierno de Duque frente al tema de la paz, frente al tema de de la re, de política económica frente al tema de los abusos en el estado de derecho de la represión el, el, el, el, el, un gobierno de corte típicamente fascista todo ese rechazo volverlo votos no creo que se haya logrado del todo, podrá, podrá aumentarse y debe aumentarse para eh, para mayo, pero es significativo que en las dos ciudades donde hubo más eh, movilización social, son eh, Cali y Bogotá, el resultado en cámaras, que es el, el poder regional, fue excelente, excelente es excelente, es decir, en Bogotá siete, y se están peleando otra, y en Cali, que no, que no había nada, eh, se obtuvieron cinco eh, curules. En Medellín, la tierra de Uribe, se obtuvieron dos, entonces sí hubo una, una vinculación clara, falta articularlo todavía más. Y frente a lo que decía Carolina, yo creo que un tema muy importante es que hace cuatro años nos ilusionábamos y demás con un hipotético triunfo de Gustavo Petro y, y de los alternativos, pero hace cuatro años Uribe estaba eh, con mucha popularidad todavía, mostraron las encuestas, eso no nos podíamos engañar. ¿Sí? Hoy en día no hay, no hay nada que hacer frente a la popularidad de Uribe, incluso él ya lo reconoce y él reconoce que cual, si le da el apoyo, cualquier, es el dilema que tiene con el candidato de ahora, que es eh, si se quiere peor que Duque, que tiene unos vínculos terribles eh, ¿no? Y bueno, del mismo corte tecnocrático y de extrema derecha, eh, pero no sabe, él no sabe qué hacer, porque sin Uribe no puede y con Uribe tampoco. Entonces, pero nuevamente, yo llamo la atención es a no caer en el triunfalismo porque a veces se piensa, miren, Chile pasó, aquí pasó, vamos para allá, eso no es mecánico, es decir, la situación de Colombia no es la de Chile, ¿sí? De Chile tu dictadura, pero Colombia lleva un periodo de 40 años y más de eh, 50 años y más de conflicto que no se ha resuelto y eso ha polarizado mucho a la sociedad y eso lleva a que haya sectores que de la extrema derecha se aferra al poder insiste, a como el lugar, en no dejarlo, van a recurrir a todo, eh, está en riesgo la vida del candidato, ¿sí? ha habido atentados, ha habido indicios muy claros de, de todo esto, eh, los medios, todo esto, las la, la autoridades económicas, es decir, hay una presión muy fuerte frente a eso, entonces toca de poner diferencias secundarias, que por supuesto las hay, entre y eh, concentrarnos en lo principal que es sacar adelante esta tarea del 29 de mayo. Y de verdad me tengo que ir porque es que empiezo clases hoy después de mucho tiempo de activa campaña campaña electoral y ya, ya voy llegando tarde. Consuelo, te agradecemos enormemente por este encuentro. Sabemos del no, no, esfuerzo no, que es. hiciste para poder estar unos minutos. Y lo que te pedimos es ya pautar otro encuentro contigo dentro de un tiempo para poder hacer un análisis este, aún mayor, pasado un tiempo, para ver cómo va todo esto. Porque realmente Colombia, tenemos puestos los ojos en Colombia y realmente es un espacio que nos importa y muchísimo. Así que gracias por este encuentro contigo. Bueno, no, siempre dispuesta. Bueno, hasta luego, ¿Qué? Gustavo, Carolina. Eh, Consuelo Ahumada, que estaba aquí con nosotros, pero Carolina, seguimos hablando contigo y de lo que sucede en Colombia. ¿Cómo funciona el frente externo sobre la realidad colombiana? ¿Cuáles son los niveles de injerencia por parte de los Estados Unidos en la realidad eleccionaria colombiana? Entiendo que debe haber análisis, debe haber diferentes cuestiones para tratar de entender esto, porque no sé si están jugando una carta eh, corrida de la realidad colombiana, porque en muchas ocasiones han jugado una carta de apoyo a los sectores de centro derecha y de derecha. Bueno, yo creo que ahí hay varias cosas eh, que podríamos señalar. Incluso hay un acontecimiento ahorita que es significativo eh, y que ha golpeado bastante la lectura de la imagen de política exterior del gobierno de Duque, y es que eh, desde que hemos tenido la presidencia de Duque se suspendieron relaciones eh, exteriores con Venezuela, es decir, no tenemos una reunión con el país que nuestra frontera es la más grande, la más fluida, con un tema migratorio, digamos, que transforma las dinámicas sociales y territoriales en Colombia. Y primero se acercó el gobierno de los Estados Unidos a recomponer esa relación eh, con el gobierno de Venezuela que Colombia con el gobierno de Venezuela. Entonces, eso ha indicado que ha habido eh, un mal manejo de la política exterior colombiana hacia el país vecino, eh, que Colombia jugó un poco en ese escenario de hace tres años, de no reconocer eh, a Duque, eh, perdón de no reconocer a Maduro, de darle juego a Guaidó, de decir, bueno, está terminado, tiene las horas contadas el gobierno eh, venezolano, y eh, decidió replegarse en términos de la política exterior y en un contexto dinámico, bueno, en este escenario geopolítico eh, es tan importante y tan difícil que está atravesando el mundo, Estados Unidos recupera nuevamente relaciones con eh, Venezuela, bueno, particularmente lo sabemos poco por eh, lo que implica en términos de eh, las relaciones a partir de petroleras. Entonces, eh, digo esto porque ese acomodamiento eh, no le favoreció al sector del bloque en el poder, digamos no le favoreció porque indicó una debilidad y una una equivocación en términos del manejo de la política exterior. Entonces en ese sentido creo que ahorita no sería tan presente la participación de los Estados Unidos en este primer momento del proceso electoral. Que en todo caso hay que decir bueno fueron de, de elecciones legislativas, de consultas internas, habría que ver un poco nuevas posiciones frente a lo que viene. Lo que sí es claro es que ya hay una embatida muy eh, importante desde diversos sectores económicos y de los medios de comunicación contra el gobierno eh, y contra la candidatura de, de, de Petro. Hoy particularmente él hace un análisis de los fondos de pensiones privados, del despojo eh, que acompaña a los fondos de despojo privado y bueno, todo el sector eh, financiero que está detrás de este mundo. Pensional eh, sale en una remetida diciendo, bueno, aquí se están diciendo una serie de mentiras, poniendo en cuestión eh, una política económica, la política de pensiones, entonces lo que sí se advierte con mucha claridad es que ya inició una campaña muy fuerte desde diferentes sectores económicos y comunicativos contra eh, eh, el gobierno de Pedro pues habría que esperar un poco en perspectiva de lo que tú señalas, cómo van a ser los alineamientos ahí del gobierno de los Estados eh, Unidos. Pero en este momento te diría que no me parece tan clara esa injerencia. Eh, Carolina, ¿cómo vimos eh, en el panorama de, del domingo una presencia de Francia Márquez Mina fuerte? Digo, entiendo una figura que evidentemente viene de la militancia, de, de, del liderazgo social, pero no sé si necesariamente de los espacios políticos tradicionales. Digo, ¿Cómo están jugando esta, estos liderazgos eh, no necesariamente a, a, habituados a la lógica partidaria política en, en Colombia? Digo, ¿Es una sorpresa dentro del ámbito colombiano o era algo relativamente esperado? Yo creo que la magnitud de la votación sí fue una sorpresa, como lo dijo Consuelo, eh, no alcanzó a llegar a los 800 mil votos, pero en todo caso eh, fue la votación, la tercera votación más alta en las consultas, es decir, vino Petro, luego Fico, que es la expresión de la derecha, y luego vino Francia Márquez, superando a eh, candidatos de consultas tradicionales como Sergio Fajardo, que jugó en, un, en la dinámica electoral hace cuatro años, entonces realmente tuvo una votación sorprendente, eh, pero creo que es una expresión de un reconocimiento eh, del trabajo que hizo Francia y de los sectores que la acompañaron. En efecto, Francia eh, es una expresión del movimiento social y popular, eh, recogió de manera importante eh, eh, las expresiones y los reclamos tanto del movimiento feminista como del movimiento afro, pero también de todo este movimiento de defensa eh, del territorio. Entonces yo creo que es muy importante, lo de Francia es muy importante porque indica eh, eh, una votación de unos sectores sociales eh, que están planteando que es necesario tener una agenda realmente mucho más precisa de transformación política. Francia es la única que se ha atrevido a poner en cuestión el modelo económico, es decir, creo que incluso Francia es importante para que Petro pueda tener un horizonte eh, mucho más alternativo, ¿cierto? Eh, porque plantea elementos, él, ella plantea, la, ha, ha trabajado la categoría del vivir sabroso, de la posibilidad de vivir sabroso, un poco recuperando estas ideas del buen vivir, del vivir dignamente. Y ha situado elementos del modelo neoliberal, del modelo de ordenamiento territorial, de la crisis ambiental, eh, del racismo, del colonialismo y del patriarcado que me parece que, que son muy importantes, que sitúa unos ejes centrales en la propuesta de Francia Márquez y que creo que recoge buena parte hoy del sentir eh, del movimiento social, de las expresiones de resistencia que vivimos en el país hace un año y de lo que se ha venido poniendo en la agenda política desde los sectores progresistas. Eh, Carolina, en, en este camino, digo, y planteando como bien eh, tú lo sabes y, bueno, has participado de todas las campañas del mes de la mujer de claxo, digo, ¿cómo están puestos el tema de los feminismos y las disidencias en esta campaña en, en Colombia? Digo, ¿son parte de los ejes de las campañas presidenciales o quedaron marginados por otras cuestiones eh, al momento de, de avanzar en las temáticas centrales? Yo creo que se ha intentado situar, pero realmente no ha logrado ocupar un lugar protagónico en la discusión. Es decir, ¿en qué sentido? El pacto histórico creo que logra situar un escenario cuando plantea lista cerrada, ¿cierto? Es decir, y lista cerrada cremallera. Para garantizar paridad. Hoy, eh, eh, entonces hoy la lista del pacto tiene ocho senadoras mujeres y ocho senadoras hombres y eso en términos de representación política me parece importante, me parece que es simbólico y hay que recuperarlo. En las otras listas no se manejó de esa manera y en consecuencia hoy el, el Congreso de la República está constituido por 70% hombres y 30% mujeres. Implica una mayor participación de las mujeres, pero aún no tenemos eh, paridad. Entonces, en ese sentido me parece que hay dispositivos que han ayudado y que creo que el pacto recupera. Eh, sin embargo, eh, hay el todos intentan recuperar el tema eh, de género, el tema del orden patriarcal pero me parece que de manera insuficiente, incluso la agenda en efecto más progresista al respecto es la de Gustavo Petro, pero creo que le faltan eh, desarrollos mucho más significativos, y ahí me parece que la participación de Francia Márquez puede ser muy significativa, porque ella sí logró recuperar un sector importante del movimiento feminista que está exigiendo que realmente sea un asunto que se ponga en la agenda política y que cobre un lugar realmente en la propuesta de una nueva Colombia que se está planteando a través de eh, la potencia de la vida como la ha señalado Petro en, en sus intervenciones, que realmente pueda cobrar un lugar. Entonces yo creo que que en el efecto del pacto histórico hay una posibilidad, pero aún eh, requiere eh, mayor trabajo, es insuficiente y creo que con la participación de Farcia Márquez, del acercar a otras fuerzas y particularmente el movimiento feminista, se podría lograr. En las otras eh, eh, candidaturas, particularmente en la de Fico, eh, realmente eso es un tema... Eh, marginal Se sitúa y se habla de las mujeres, pero todavía en una condición que no reconoce el sentido de estos órdenes patriarcales y que me parece que ahí en efecto no hay posibilidades efectivas de ayudar a cerrar estas brechas de género que, como lo señalaba Karina, hace un momento siguen siendo tan marcadas y afectando eh, de manera eh, tan importante la vida de las mujeres. Carolina, te agradecemos enormemente por, por este contacto, por ayudarnos a pensar eh, Colombia, lo que viene sucediendo ahí, la importancia de este eh, último panorama electoral, obviamente con la vista puesta en el próximo 29 de mayo y entendiendo que también eh, en, en la región hay mucho movimiento y, bueno, que nos ayude esa reflexión sobre esto es muy, pero muy útil. Carolina, muchísimas gracias. Obviamente, nos estaremos encontrando seguramente en las próximas semanas y, sin lugar a duda, en México en la nueva conferencia. Gracias, Gustavo. Sí, solo para cerrar, creo que es importante eh, destacar que es un momento importante eh, para el país. Venimos de una historia republicana donde, en efecto, no ha habido posibilidades de tener gobiernos, que den unos márgenes de realmente democratización efectiva. Creo que el estallido social ha sido muy importante para encauzar la posibilidad de construir un proyecto político alternativo. Creo que el escenario se puede dar a través de, del gobierno de, de Gustavo Petro y sí, en efecto, llamar un poco, como lo decía Consuelo, a, a la atención y a la vigilancia sobre el proceso electoral, porque hoy eh, en las elecciones de Senado ya eh, se ha identificado pérdida de más de 200.000 votos, es decir, el riesgo del fraude electoral está presente, está vivo y tenemos que lograr que, que en efecto el fraude, el gentilismo, la corrupción, que han sido una insignia del régimen político, no sean determinantes en este proceso electoral. Aquí solo mencionar algo, miren, cuando se firmó el acuerdo de paz, uno de los puntos del acuerdo de paz era el punto 2 sobre participación política, ese punto exigía una reforma al sistema electoral, exigía una reforma al sistema político justamente para evitar lo que está pasando. No ha sido posible eso, sitúa la centralidad del acuerdo de paz y, y, y nos pone en el escenario de que estamos en un sistema político y electoral que no da garantías efectivas para que fuerzas políticas alternativas lleguen al poder, entonces ahí es fundamental un poco tanto el acompañamiento internacional, esa vigilancia electoral y en efecto una masificación de la participación en las calles, porque en todo caso hay que decirlo, la abstención fue alta en ese proceso electoral, seguimos teniendo una abstención muy alta, hay 9 millones de personas que no salieron y que va a ser muy importante cómo se vaya a canalizar eh, eh, y a potenciar esa participación de los que no estuvieron presentes en este proceso del 13 de marzo. Pero en todo caso, eh, pese a los riesgos, creo que estamos en un buen escenario y hay mucha esperanza de poder avanzar en la construcción de un país eh, más digno donde eh, eh, no tengamos un Estado realmente, como lo decía Consuelo, con estos rasgos autoritarios y fascistas, donde realmente el dispositivo de la mediación está a través del ejercicio de la violencia. Carolina, muchísimas gracias por este encuentro y gracias por ayudarnos a, a pensar lo que sucede en Colombia. Nos vemos muy pronto. un abrazo Gracias, chao. chao. Carolina Jiménez, integrante del Comité Directivo de Claxo desde Colombia, que... Eh, junto eh, con, eh, con Consuelo, nos ayudaban a, a pensar con Consuelo Ahumada, nos ayudaban a pensar lo que está sucediendo en una Colombia evidentemente convulsionada, donde la próxima elección del 29 de mayo eh, es un, un eje que puede ser muy transformador para lo que sucede ahí en Colombia, pero entendiendo la dimensión de lo que puede pasar en la región. ¿Y quién mejor que para pensar lo que puede suceder en la región lo que está pasando al día de hoy, que el gran maestro Atilio eh, Borón, sociólogo, politólogo, catedrático y escritor argentino, exsecretario ejecutivo de Claxo eh, América Latina y el Caribe, a, a la luz de los últimos acontecimientos, de lo que viene sucediendo eh, en diferentes lugares, digo, a ver, para pensar Chile, para pensar Colombia, para pensar la República Argentina, las relaciones de lo que sucede, por ejemplo lo que va a pasar en Brasil, digo, cómo va a estar posicionado eh, Brasil con una próxima elección, digo, cómo va a jugar la derecha, cuál es el nivel de impacto de la guerra de, eh, en Ucrania, digo, en todo esto, en evidentemente un mundo eh, multipolar. En minutos nomás estaremos contactando con Atilio Borón, que, eh, con el cual estaremos hablando y que sin lugar a dudas nos va a ayudar a a reflexionar sobre estas cuestiones. Les propongo hacer una pequeña pausa, no en la reflexión, sino en la eh, verlo desde otro lugar, desde el lugar artístico. El Cine Minuto. Ustedes lo saben, el Festival Internacional de Cine Minuto, historias contadas en 60 segundos, celebró en 2021 los 10 años, organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana Coajimalpa de México, con el auspicio de Claxo y coordinado por el amigo Carlos Saldania. Bueno, hoy vamos a compartir el corto Soledad Resuelta de José Anzareo, Monserrat Peña y Hanna Latapi. Vémonos el Cine Minuto del de Infoclaxo de hoy.